¿Y qué viene de regalo con el AGV Pista R? Unos tapones para los oídos O sea que de insonorizado poquito, ¿eh? te dan la insonorización manual ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram! que estamos probando la GV Pista un casco que no está por tonterías ¿eh? que va de cara al grano y podemos decir que es un casco pensado más que para ir por ciudad es un casco circuitero vale pero bueno es bastante chulo la verdad para empezar lo puede abrir con un dedo. ¡Hostia! Esto es fantástico. Es ruidoso porque es un casco que está pensado para que lo lleves con tapones, chicos. Cosas buenas del casco. Y esto que vaya por delante, ¿eh? es mi opinión. ¿eh? Y seguramente habrá más gente que pensará. Otra cosa eh, El casco alucina la visera Alucina mucho, es súper cómodo Pero es un casco ruidoso Fijaros que ahora voy a 40 50 km por hora Y ya se empieza a oír bastante el ruido Pero bueno, es aceptable Quien vayáis sin TV Killer Hostia, usar el accesorio de de los tapones para los oídos ¿eh? y si tienes que hacer un viaje muy largo pues también a partir de aquí el casco es una maravilla el único punto débil que yo le he encontrado pues es el tema del ruido es lo único el resto la visera con el pinlock, fantástico funciona hace lo que tiene que hacer visibilidad por los laterales impresionante y es cómodo la verdad es que es muy cómodo quizá una pega, si lleváis pasajero sea el alerón este que lleva aquí detrás no sé si se ve que más de una vez se le dan un golpe con él pero bueno es lo que hay es un casco voluminoso ¿eh? pero la verdad es que súper contento ahora acaban de sacar el modelo RR este es el R el anterior, justo el anterior y básicamente son lo mismo tienen alguna pequeña diferencia yo lo primero que hice fue quitarle el tubo de hidratación Ahora vale, llevo un tubito de hidratación para ponértelo con la mochilita esa con el agua Es lo primero que le quité Y por lo demás, nada más. un buen casco La versión RR que acaban de sacar, no sé si es ronada, un 1.200 1.300 euros Pero yo conseguí este, como era justo el modelo anterior, con un descuentazo impresionante no lo voy a decir Para que no me critiquéis luego si me gasto el dinero o no me lo gasto Pero bueno Resumiendo, puntuación que le doy al casco Un 8, un 9 Sobre 10, eh uno que iba por nota, ¿eh? también me interesaba mucho probar el casco AGV con el micro por dentro, a ver cómo... Buena. Y de ¿dónde lleva la otra GoPro? Que te está grabando el audio. en el bolsillo, coño. ¡Saluditos, saluditos! Esto de tener un casco y poderte abrir la visera con un dedo, es fantástico. Es fantástico Ah, una cosa que no me gusta de los AGV El precio que me pones a las viceros humanas, coño 100 pavos, 120 pavos Es un puto plástico, tío Este alerón vale 120 pavos Esto